Bien, buenos días a todos y a todas y gracias por esto ¿no? y gracias por estar en esta convocatoria de prensa que tiene como motivo una PNL que se aprobó ayer en el Parlamento de Andalucía que la propuso Izquierda Unida, en este caso Elena que por eso está aquí acompañándonos y que tiene que ver con la apuesta... En funcionamiento del tren Córdoba-Morchón, eh, también relativa. Eh, con este tema, también se ha aprobado en Mancomunidad también se ha aprobado en varios ayuntamientos de, de la zona norte de la provincia por eso también está aquí Pero que es el coordinador de, de, la de esa comarca y bueno pues también un poco nuestro portavoz en Peñarroya que es también un poco el pueblo que más iniciativa ha presentado en este sentido ¿no? y a la misma vez también pues en la Diputación y en el Ayuntamiento de Córdoba eh, también, no sé si recordáis que estuvimos debatiendo sobre, sobre esta cuestión. Es, un bueno, pues una vez más una propuesta que hace Izquierda Unida... ...para en cierta forma vertebrar la provincia de Córdoba... ...vertebrarlo desde el punto de vista eh, del tren... ...igual que, eh, bueno, pues venimos haciendo campañas históricas... Eh, ...por la vertebración de la provincia... ...desde el punto de vista de la, de la Nacional 435... ...del Villa del Río, Palma del Río... fin, del cercanía Villa del Río, Palma del Río... ...pues exactamente igual, eh, el, Córdoba, el, el tren Córdoba Morchón... ...forma parte de esa eh, movilidad sostenible... ...y de esa, eh, bueno, capacidad... ...que podríamos tener de invertir en Córdoba... En, en, ...en infraestructuras que nos permitan... ...en cierta forma, bueno, pues que... ...los cordobeses y las cordobesas tengamos una movilidad... Eh, ...fácil y sostenible en la provincia de Córdoba... ...que también permita a la gente que vive en los pueblos... ...pues que en cierta manera eh, se queden en los mismos... ...y tengan facilidades de movimiento con la capital... ...o con otras partes de, de la provincia. Yo sin más, eh, le dejo a Pedro... ...la palabra que lo explica mejor que yo. <risa> bueno, pues nada, buenos días... ...nosotros en el Guadiato y en la provincia, en el norte de la provincia... ...pues estamos contentos de que se aprobara ayer por unanimidad... Pues la PNL de Izquierda Unida en comisión parlamentaria en la Junta, en referencia, como bien ha dicho Pedro, a la remodelación y puesta en funcionamiento de la vía férrea Córdoba-Almorchón y su conexión importante con la capital, que como sabéis pues está desconectada en 12 kilómetros. Aunque es una reivindicación de décadas ya de Izquierda Unida, esta propuesta se reinicia, parece que toma fuerza en febrero, cuando Izquierda Unida de Peñarroya, Pueblo Nuevo, plantea una moción que es aprobada por unanimidad allí en el ayuntamiento y, como bien ha dicho Pedro, se aprueba en otras instituciones. Posteriormente pasó a Mancomunidad del Guadiato, de todos los pueblos y todos los partidos, aprobaron, aprobaron dicha moción. Posteriormente pasó a, a Diputación, de igual forma se aprueba por unanimidad. Y por, y por finalizar, el Ayuntamiento de Córdoba también por unanimidad. Eh, el despoblamiento del norte de, de la provincia y su escaso desarrollo económico pues hacen necesarias unas políticas públicas que impulsen el desarrollo sostenible y fijen la población en el territorio, evitando, como digo, el, el despoblamiento y el éxodo poblacional. Tenemos, eh, esperamos que esta unanimidad... Eh, política y esta voluntad política se traduzca en partidas presupuestar, presupuestarias que lleven a buen puerto la iniciativa de Izquierda Unida que es ya una propuesta que es una propuesta de todos, una propuesta bastante interesante en cuanto va a permitir la conexión por el oeste eh, desde la capital cordobesa con Extremadura y Portugal, una salida de mercancías por el norte de nuestra comunidad autónoma conectando Badajoz y Ciudad Real con el eje ferroviario Madrid-Sevilla, con ramal también para los pedroches y la conexión, por qué no, por el este eh, con un ramal hacia Linares. La puesta en funcionamiento de la línea supondría, creemos, el abaratamiento de los costes de transporte ya que el ferrocarril es el medio más barato y al fin y al cabo, como ha dicho también Pedro, esta infraestructura abrirá, y como ha dicho muchas veces Elena, esta infraestructura pues abrirá un corredor de progreso y ayudará a vertebrar económicamente el norte de la provincia de Córdoba. Bien, pues también daros la, los buenos días y las gracias por asistir a esta rueda de prensa. Eh, bueno, ayer en la comisión de fomento tuvimos eh, un debate sobre lo que supondría la reapertura de esta vía eh, para la zona norte de la provincia de Córdoba. Yo quiero agradecer la unanimidad del conjunto de los grupos parlamentarios y quiero reconocer sobre todo a los hombres y mujeres del guadiato que nunca han dejado de pelear por lo que consideran que eh, vendría a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la zona norte de Los Pedroches, del Valle del Guadiato y del Valle de Los Pedroches. Sin esa capacidad... ...de insistencia, de organizarse y de no dar nada por perdido... ...pues seguramente hoy no estaríamos aquí... ...porque esta desconexión de la vía férrea que une al Morchón con Córdoba... ...fue un error histórico... Eh, ...cuando llegó el tren de alta velocidad a Córdoba en el año 92... ...hubo esa desconexión de 12 kilómetros de vía férrea... ...y es que, eh, bueno, eh, ya sabemos que para algunos que nos han gobernado... Eh, el hecho de poner en marcha los trenes de alta velocidad ha supuesto una, un desmontaje de otro tipo de servicios ferroviarios que eran útiles para la cohesión territorial y social de los territorios, en este caso de Córdoba, que era útil para impulsar la movilidad sostenible y que sigue siendo útil para fijar población al territorio. Estamos hablando además de una comarca, de una zona, dos comarcas eh, de la zona norte de la provincia de Córdoba que han tenido también otro error histórico por parte de los gobernantes, cual fue la reestructuración de las de las cuencas mineras sin una alternativa viable, industrial, que permitiera que los hombres y mujeres de la zona norte de la provincia de Córdoba no tuvieran que emigrar y pudieran seguir desarrollando eh, sus proyectos de vida, eh, si así lo querían, en la zona norte de la, de la provincia. Sin embargo, ese error histórico de la reestructuración de las cuencas mineras sin alternativa viable, pues ha supuesto la emigración forzada pues, para muchos hombres y mujeres que, eh, bueno, que no desearían haber tenido que, que emigrar. Por lo tanto, ahí tienen los puntos de acuerdo y ¿qué le pedimos al Gobierno andaluz? Pues que se ponga mano a la obra, que hay que convertir una proposición no de ley en una acción política clara que permita... No solamente empezar a cumplirla, sino que eh, nos den cuenta detallada en un periodo de tiempo breve de eh, cuáles son los acuerdos a los que están llegando con el Ministerio de Fomento. Porque lo que no se puede convertir, y con esto termino, eh, la esperanza, la ilusión y la propuesta de la zona norte de Córdoba hay una unanimidad en que ahora el Gobierno andaluz deje la proposición no de ley metida en un cajón. Porque entonces estaríamos ante un fraude político ¿eh? o una realidad de corrupción política, es decir, apruebo cosas en el Parlamento, en la Diputación, en los ayuntamientos, en las mancomunidades, etc. Ta, ta, ta, ta. Pero a la hora de la verdad, que es el Gobierno el que tiene que ejecutar estos acuerdos, pues mete la PNL en un cajón. Así es que eh, desde Izquierda Unida les exigimos eh, ponerse manos a la obra de manera inmediata y que eh, puedan eh, comparecer en el Parlamento para eh, trasladarnos cuáles han sido los avances eh, en este sentido para poder recuperar esta eh, línea, línea férrea y este servicio ferroviario para vertebrar la provincia de, de Córdoba. Ahora con el panorama que se presenta con la incertidumbre, con el tema de las elecciones, no sé si, qué temen, bueno, temen del bloqueo que se pueda producir, no solo a esta PNR, sino a cualquier cosa que está ahora pendiente ¿no? en, en manos del gobierno andaluz. Bueno, al gobierno andaluz le exigimos que gobierne mm, y que gobierne hasta el último día. Como el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida está presentando iniciativas hasta el último día, es decir, hasta el día de la, del decreto de disolución del Parlamento. Que no se pueden dormir en los laureles y que no pueden vaguear con respecto a reivindicaciones eh, que son justas y, y necesarias para la provincia de Córdoba. Así que al Gobierno le exigimos que gobierne. Y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pues, presentando iniciativas hasta hasta el día que, ¿no? que hasta el día antes de que se disuelva el Parlamento porque esa es nuestra nuestra obligación y nuestra y nuestra tarea de en la comarca no creo que le deje al Gobierno ¿no? que se duerman Heron, Laura, le no, a los no, laureles con estos por, acuerdos por supuesto que no, no nosotros vamos a seguir siempre reivindicando además que queremos una cosa justa y que una cosa y una, una además que es una iniciativa que es interesante para todos para todos los ciudadanos, para todas las ciudadanas, eh, para vertebrar, como hemos dicho, económicamente la zona y luego abrir posibilidades en, otro, en otra comunidad autónoma, como Extremadura, otro país como es Portugal y ya dije, la posibilidad de un ramal a, hacia Linares. Nosotros no nos vamos a cejar en el empeño y además cuando sabemos que todas las toda la fuerzas, todos los agentes políticos eh, están involucrados, o por lo menos tienen la voluntad política de hacerlo, porque no lo vamos a hacer, ¿no? Y como, como dice Elena, esperemos que la PNLC no se guarde en un cajón como se nos guardaron los proyectos de la minería, ¿no? Una cosa en otra, eh, la provincia, por ejemplo, de Adajo hay algún tipo de iniciativa similar o habéis puesto contacto de la. Minería? Sí, bueno. Eh... Tenemos un camino marcado, más o menos con Sebastián, responsable de organización, que próximamente vamos a hacer una jornada, mejor que una jornada, un encuentro de todas las poblaciones afectadas por el, por el ferrocarril, pues para poner en conocimiento y bueno, para oír sus cuitas y las posibilidades que tiene que sea realidad esta línea férrea. Me imagino que posteriormente, también como hemos hablado con Sebastián, pues esta iniciativa para que llevarla también al Parlamento de la Nación, y en, en eso estamos. Con respecto Gracias. a la unanimidad, se me ha olvidado un detalle y es que saludamos el cambio de posición del Partido Popular, que poco antes de que se debatieran esta moción a propuesta de Izquierda Unida, eh, lo que estaba pidiendo es el desmantelamiento de la vía completo. Así que, bueno, pues... Han cambiado de opinión, eh, la presión ciudadana sirve, si se pueden, en este caso clar, clar, claramente, eh, cambiar las opiniones y eh, bueno, pues formaron parte de la unanimidad, a pesar de haber pedido hace relativamente poco el desmantelamiento de la vía.